Bien, hablando de transportes, el estado de las carreteras del Principado está empeorando como consecuencia de los recortes. Es el caso, por ejemplo, de la vía que une los concejos de Caso y Piloña. El Principado se había comprometido a repararla, pero la paralización de los fondos mineros mantienen en espera la obra. Los vecinos y el Ayuntamiento de Caso han pedido su mejora. Dos asociaciones han alertado sobre el estado de las vías asturianas que tienen el peor estado desde los años 80. Nunca Asturias tuvo tantos kilómetros de carreteras y tan poco dinero las administraciones para mantenerlas. España tiene el peor estado de las vías de los últimos 25 años y Asturias está incluso por debajo de la media. Estamos en una situación de conservación mala. Francamente mala, tan mala como que es la peor inspección visual con respecto al a estado de conservación de los firmes que hemos detectado en, en, en la historia de nuestras, de nuestras inspecciones. Y para comprobarlo nos hemos subido al coche. Enseguida aparecen baches desperfectos, hundimientos en el firme, en todo tipo de carreteras. Hay carreteras de la red secundaria, antiguas nacionales que cruzan a Asturias en las que el mantenimiento es bastante bajo o carreteras de segundo orden en las que empieza a haber problemas de seguridad vial grandes. De todos los tipos de vías, las autopistas son las que están en mejor estado, pero con todo, algunos tramos necesitan reparaciones en el firme, como ocurre aquí, en la autopista minera. No hay que circular muchos kilómetros para ver desgaste y ondulaciones en el asfalto, y todavía será peor si no se interviene a tiempo. Si no cambian los montos de conservación dedicados a, a las carreteras, pues lamentablemente se nos van a deteriorar a un ritmo muy superior al que podría ser esperado. En Asturias tenemos 4.000 kilómetros de carretera que hay que mantener todos los años y la partida presupuestaria para esto debe mantenerse o crecer. La Asociación Española de la Carretera alerta también sobre las consecuencias en la seguridad. Un mantenimiento deficiente, dicen, no va a provocar accidentes pero sí empeorar la respuesta ante una emergencia.